Si este vídeo llega a 35.000 likes, yo le hago las uñas acrílicas a Joey. ¡Hola, Prousto familia! Bienvenidos a mi canal y si no me conoces... Aquí tienes mi Instagram. ¿Qué, qué, ¿Qué? vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues en el vídeo de hoy, como veis, en el título me he dejado llevar un poquitín y Joel, mi novio crush, eh, como queréis llamarlo, me va a hacer las uñas acrílicas. Ahora os enseñaré con más detalle cómo tengo esta mano. Joel me va a hacer la otra. O sea, bueno, en verdad yo creo que sí que me la podría hacer, pero pues mira, pues ya que estamos experimentando porque yo no tengo ni idea de hacer uñas acrílicas, pues eso, pues en tiempos que estamos de que no podemos salir de casa, no podía más con las uñas que llevaba y decidí pedir un kit, pedir productos para poder hacérmelas, y mirar tu y hacérmelas, no está mal experimentar y nada, os voy a explicar un poquitín con Tomás que grabé el otro día porque me grabé o sea, yo esta mano es la segunda vez que me la hago porque antes tenía otro diseño, ¿vale? no me lo hice bien porque me toqué la cutícula y no hay que tocar la cutícula, entonces se me empezó a levantar el acrílico era un horrible, entonces, para hacerme la mano que tenía antes, hice un vídeo, ¿qué pasa? que no lo voy a subir porque aparte de ser larguísimo, es como aburrido creo que puede ser más divertido que salga yo él y me las haga él. en ese vídeo también grabé la intro y todo con los productos que tenía, os voy a poner ahora los clips y lo vais a ver todo, bueno en Empiezo aclarando que lo que estoy viendo ahora mismo Lo he grabado justo cuando me he dado cuenta De que no tengo las tomas que grabé Así que tengo que repetir todo otra vez Esto es una colaboración con Manicura24 Que es una marca de productos de las uñas Y os voy a enseñar todo lo que me han mandado Para poder realizarme yo mi manicura acrílica Pero antes de todo eso Comunico que tenéis un código de descuento Que es este que veis aquí Tenéis un 10% de descuento Pero atención porque este código no vale Para productos rebajados o kits Para lo demás sí, sin mínimo de compra y todo lo no, de mal, o sea, es normal Yo me he cogido el kit de principiante de acrílico El de los tips Os lo voy a mostrar todo de golpe Pero que aparte del kit tengo varios productos más Para empezar tenemos una lámpara Tenemos los tips El cleaner Toallitas para las uñas El botecito para el monómero con tapadera El pincel para hacer el acrílico Las pincitas para removerte el acrílico Por si no me gustan El cepillito Corta tips El monómero El removedor Los alicates para la cutícula El palito de naranjo Estos tres objetos forman parte del kit Que son dos limas y un pulidor, el pegamento de tip, y bueno como veis esto ya está utilizado, pero bueno son los stickers y las pegatinas al agua luego veréis cómo quedan, el primer y el top quad, premium gloss, el esmalte galaxy effect, esmalte negro y por último os enseño los polvos de acrílico que tengo, estos tres vienen con el kit que es el transparente, el rosita y el blanco, pero aparte me pedí el lila y el amarillo, y por ejemplo ahora mismo estoy en la parte de los kits, le doy al kit que yo por ejemplo usé, nos vamos hacia abajo y tenemos aquí un tutorial cómo se hace con este kit, o sea que eso tutorial que yo seguí para hacerme las uñas fue el de manicura 24 y os dejo ya, que sí que si no me enrollo más, con el vídeo de Joel haciéndome las uñas así que ahora sin más dilación, aquí está la personita la. <risa> <¿Lo> visto? personita <risa> <risa> vale <risa> Dios, los ruidos del cielo, eh ¿Se escucha más? Sí Bueno, hola Hola ¿Qué tal? Bueno, ya estamos aquí en nuestra salita de manicura Ay aplica. No Explícalo tú que eres el profesional aquí Lo que hoy le vamos a realizar a la señorita Lara Fructuoso Muchas gracias por venir a nuestra tienda Centro de es estética A nuestra tienda A nuestro salón Pues Muchas gracias por venir a nuestra habitación Vamos a hacer hoy el que hay en la caja. <risa> hoy lo que vamos a hacer unas acrílicas. Una mano, porque ella ya tiene hecha la otra que se le hizo a ella. Ah, ¿Os lo voy a enseñar, que la que a tiene final que enseñar. No la he enseñado. Continúa, profesional. Eh, pues nada, vamos a comenzar. O sea, yo creo que no hay nada más que explicar, ¿no? No, que me voy a hacer los acrílicos y ya está. Vale, a ver qué me habló mi madre. Dice que están mejores estas tijeras entonces. ¿Tú cómo la ves? ¿Está pareciendo? Sí, de... Bien, es un buen intento. Vale, perdona. La verdad es que yo soy profesional. <risa> Te voy a proporcionar los productos necesarios que Ajá. tienes que utilizar para Ajá. para este Ajá. proceso. Se te tienen que quedar así, ¿no? <risa> sí. Fácil. Bueno. Hemos decidido hacerlo aquí en el jardín porque estamos al aire libre y el producto que necesitamos para hacer las acrílicas... Bueno, explícalo tú. Huele mucho. Vale, explícalo. A ver, quita tu móvil por Viene a mi tienda para mandar. Ya lo tendríamos todo listo. Explico. Eh Bueno, por... ¿Tú también te las quieres hacer? A ver cómo las tienes tú ¡Uy! ¡Qué acrílico más raro! Primero es desinfectar la uña ¿Con qué? O con alcohol Con todos estos productos es con lo que tienes que hacerlo todo, ¿vale? Planea. ¡Muy bien! ¿Cómo lo vas a hacer? Pones la mano ahí en el cepo y te echo un chorrago tú coges una godoncilla. Muy bien Se llaman toallitas para uñas Uncillo de estos Se punta Y ahora me limpias y... todas las uñas Sí, sí, porque tiene mierda, ¿eh? No, eso es el acrílico de la... Eso es mierda Esto se tapa porque se si no aquí. se florece Siguiente paso Ya me has desinfectado las uñas ¿Has que... las uñas? Así que lo que tienes que hacer ahora Retirar cutícula A ver, sí. Tienes que echarme la... empujar la cutícula hacia arriba un pelín con... Y con esa parte no, eso es con la otra <risa> ¿Con esto? Así ¿Así? ¡Claro! Ahí muy bien! Así con todas Así con todas ah. Mentira, no te quejes siguiente paso para retirar cutícula mirar esto se aprenden en las clases ¿Eso es el cuidado que tienes que llevar con eso claro uf, uf, uf. muy bien cuando has hecho esto tienes que limar la uña ¿por qué te ríes? Es que tiene muy poca gracia Es un bicho que huele súper bien o sea cuando vas por la calle y alguien huele bien no. Ahora me tienes que limar lo que es la uña. Cuidado con la cutícula. Muy bien. No te flipes, ¿vale? No, no, no, no. Ahora con esto... Ay, mierda, te he dicho con qué. Vale, ahora me la desengrasas. Te nada más en plan rollo... Esto puede dañar la uña. Con el cepillito tienes que quitar el polvo. Ahora tienes que colocar los tips. Estos. Sí. Tip 1 A ver, para empezar, esto no es una uña postiza, Esto es simplemente para alargar la uña Tienes que echarle un poquito de pegamento en la zona de arriba Y me lo tienes que pegar Todo es lo que más miedo me da, chicos Tienes que pegarle la primera Porque como no, me la tengo que quitar enseguida De momento parece que la primera la he puesto bien También os digo que perfecto O sea, yo a lo mejor sí que puedo hacerlo Ah, ah, ah, ah, ¿Tú tú? oh, oh, oh, oh, oh No, amor, me he quedado pegada ¿Despega? Amor, amor, amor, me está doliendo a muerte ah no, oh, me está doliendo, me está... Es que tú no sabes ya lo sabes lo que Cuanto más te esperes, más, más... Yo creo que está bien. Muy bien, ¿cuándo habías es que tocaba esto? A cortarla. Al revés. ¿Cuánto lo quieres? Más o menos de... Te... Al revés, en plan de que la cuchilla tiene que ir por dentro. Muy bien. Perfecto. ¿Asistente? Sí, sí. Imagínate a ti con las uñas estas así. A ver, amor... No, no, no, no. ¿Aún? ¿Qué? Por favor. Yo no noto el nada. Yo no noto nada. Lo que me está haciendo ahora es la forma de la uña. Voy a poner en cámara rápida para ver qué forma me ha hecho. Ay, perfecta, amor. Muy sí. bonita la forma. Oye, qué bonita. <risa> <risa> <risa> <risa> no, no, no. Bueno, ya tenemos la forma de todas las uñas Ahora tienes que limar el tip con mi uña Intentar quitar el escalón ¿Cómo lo llevas? Pateo Muchísimos pasos Yo entiendo de verdad Las personas que hacen las uñas Que cobren tanto O sea, que hacer uñas sea tan caro Porque que... tiene que salir perfecta Es que es muy difícil hacer uñas acrílicas, tío Ahora ya llega el momento Esto es como el maquillaje Yo antes del maquillaje me tengo que echar crema o algo Para que el maquillaje se quede bien ¿Tú qué echarías? Limpiarlo No Antes de echar el maquillaje Tienes que echar algo Este muy bien Ahora le voy a poner prime adherent Prime no, primer Muy bien, ese es el blanco Este es para anular y Para este para estos dos, ¿vale? El blanco es estos dos Claro, ¿qué te pensabas? Cuidado ¿Es Que es polvo Claro Yo qué sé digo huele vale bien Hemos ha olvidado avisarle, aunque creo que aquí lo pone Exacto, polvo acrílico Entonces tú pensarás, ¿cómo te lo pongo? ¿verdad? No, porque ahí se pega Por se lo he echado eso Tienes que coger el líquido acrílico monómero Echarlo ahí Exacto Tú tienes que mojar el pincel Esto es lo que más miedo tengo, de verdad Esto es lo que más miedo tengo Eso pues has dicho antes con lo otro Ya, pero Muy en tiempo. realidad me da miedo todo sí. Vale, mojas el pincel Lo escurres Y ahora, con mucho cuidado, formas una perla Se sí. seca súper rápido el acrílico Y lo estás poniendo súper bien Yo creo que es como yo me lo imaginaba Como bien pero mal Porque es que yo él tiene el poder de que casi todo le sale bien en la vida Corta pelo, cejas, hace bigote, oh, no. barbas Está bien para no saber nada Exacto Pero bueno, en caso de divertirse y el feliz chicos, ahora procedemos a poner el color lila. Está muy bien, está muy bien. Porque te lo alejas todo el rato? Yo no lo he cogido, sí. bar. Ahora procedemos a poner el color lila. Vale, ahora perfecciona la blanca. Se te ve la cara de felicidad. <risa> oh, wow. <risa> He ¡Mira! Muy, muy pues ya ha finalizado con lo que es la puesta de acrílico. Ahora lo que tienes que hacer es limarlas en plan así por los lados para quitar los gorumillos y eso. Y esta está muy bien, amor. ¿Te has no dado sé. cuenta? Claro, yo he hecho apuesta. Voy a hacerlo bien, pero un poco mal para que no me pidan nunca más que te haga. Es que no <ríe> No me, levantes, no me levantes Es como que se queda un segundo y hace La caja de cartón es lo que más sentido tiene en el vídeo Podríamos haberla la quitaba que hubiera sido más bonito Pero bueno, había que darle un toque vintage Vintancha sí. atrás Perfecto Ahora ya el momento de tapar imperfecciones ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las pegadinas Vale, las pegadinas al agua las tienes que dejar en remojo en el agua como 5 o 10 segundos Y como que hay una capita transparente que se sale Quitas el cartón en el que venía pegada y ya la puedes poner en la uña. Entonces él lo que hace es a un grifito que tenemos aquí en el jardín Te pones ahí en la mano un poco y espera como unos 5 o 10 segundos Bueno, entre que viene y ya está Más o menos se ve, sí Ahora le he puesto la primera pegatina, a la he mandado a tomar por... No, está ahí. Bien, irala. irala. ¿Está ¿Qué estoy haciendo? Se está haciendo la guay, se está secando el gloss, porque eso da calor. Y le quedan tres de cuatro. A ver, calor 1. no da. Ahora Joel las tiene que limpiar todas. ¿Sí? Ya, estaría. Un poquito de greener, un buboncillo. ¿Cuánto es? Un beso. Un beso, demasiado caro. Ya, a ver, hay clientas que me lo dan sin que esperen nada. Pues nada, ya estaría. Os voy a enseñar las mías y las de Joel. Guau, es que la... son súper incómodas, amor. Porque me has tocado la piel, entonces noto la piel con acrílico. Entonces, esta parte de mi piel no se mueve, está tiesa. Yeah. Mi mano. La mano de Joel. dedo, no lo siento. Absolutamente todo este dedo es acrílico. Te pongo un, un 9. Sí, ¿eh? Te pongo un 9, obviamente. Un 10 sería esto, que es como yo me las haría. Entonces yo te pongo un 9 porque creo que me las has hecho muy parecidas a como yo me las he hecho, sin enmerarte en plan en la forma que quede bien, bien, porque si no habríamos tardado horas como yo suelo tardar. Pero es que te han quedado muy bien sin esmerarte Están de lujo aquí el, el vídeo de, de hoy Espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido Si queréis experimentar, pues experimentéis Os dejo el link de... Siempre con precaución Que os dejo el link a la página web de Manicura24 en la descripción Y nada, con mucho gusto nosotros nos vamos Esperamos que os hayáis reído un poquitín y un Que poquitín. hayáis y nada más. Hasta el siguiente vídeo likes y me las hago yo. Exacto ¡Chao! ¡Os quiero!